ya empezó a grabar. <risa> Listo, bueno, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. en caso de que exista por ahí alguien, mmm, al Club de Lectura del Crédito de Don Quijote Rockstar. Para mí, como ya saben, como siempre repito, es de verdad un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Eh, yo espero, digamos, con ansiedad los miércoles porque es un espacio que disfruto enormemente. Eh, hablar de... De, de los libros es algo que me apasiona, <ríe> y sobre todo cuando las opiniones que, que se encuentran son como tan nutridas como las que encontramos en este club de lectura. Eh, hoy arrancamos con um, el club del, con, perdón, <ríe> con las discusiones de los relatos de Cthulhu, ¿no? Con los mitos de, bueno, vamos a decir Cthulhu y aquí tenemos que empezar entre nosotros a definir cómo vamos a pronunciar las cosas, ¿no? Como ¿Cómo le vamos a decir? No? La forma más común, más general de, de decirle al escutur Vamos a decirle así. A pesar de que en uno de sus relatos nos digan que el nombre no puede ser pronunciado por lengua humana. Es que suena es como un sonido. Sí, es, es raro, ¿no? No como una palabra. O algo así. ¿No? Nosotros, nosotros nos esforzamos por, por, por, por pronunciarlo como una palabra, pero pues deberíamos ser conscientes de que según las descripciones y las instrucciones que nos da el autor eh, pues no, no es posible realmente pronunciarse esa palabra, por ahí alguien va a hablar Mari, dime eh, yo le diría algo así como <risas> por ejemplo, ¿no? esa es una de las cosas que también pues es, es, es chévere que empecemos como a mirar eh, cómo, cómo, nos, ¿cómo le vamos a decir a, a, a Cthulhu a Don Cthulhu bueno eh, permítanme, yo estoy mirando aquí como quienes están participando hoy para hacer un conteo, ustedes saben, pues, me piden la estadística. Um, uno, uno, uno, cinco. Tilín, ah, bueno, ok, Tilín. Eh, um, hoy vamos a arrancar entonces con la literatura de Lovecraft. Eh, con, estos, con estos nueve mitos, eh, según acordamos hace ocho días, hoy vamos a discutir eh, el, primer, el primer relato de Kuturo, ¿no? De, de, de esta recopilación que encontramos eh, en el cómic. Esta, esta, esta, esta, estas lecturas son un poco especiales porque, como yo les comenté en la primera, en la primera sesión, no encontré... Mm, un, un, un, um, un, un libro que recopilara los, los textos que encontré en el cómic, ¿no? Entonces yo hice la recopilación de los de los textos a partir del de cómic, sí, eh, la, la fuente original en, en la que estamos la que, sobre la cual nosotros estamos leyendo es el cómic, eh, que de hecho me tengo remordimiento porque no alcancé a leerlo, quería echarle una ojeadita, no alcancé antes, pues, de, de, de la sesión, lo que sí hice fue um, escuchar el audio, el audio en vez de leerlo y me gustó mucho. <ríe> de hecho, es como... Me, ahora entiendo por qué lo hacen. <ríe> Tiene mucho sentido escucharlo, es como más rápido y, y la lectura es completamente distinta. Entonces, los, los, los entiendo ahora, comparto con ustedes ese gusto por... Por, por el audio, me, me, creo que me cautivó más de lo que pensé que lograría hacer, eh, pero no alcancé a leer la novela gráfica. Anuncios parroquiales. Mm, para la próxima semana tenemos nuestro segundo encuentro presencial. Ay, qué bueno que hayas escuchado el audio, Sarita, me encanta eso. Tenemos nuestro segundo encuentro presencial aquí en la sede principal, 13 de octubre, sí, es el próximo, sí, 13 de octubre, nuestro segundo encuentro. Eh, nuestro segundo encuentro presencial aquí en la, en la sede principal. Eh, dentro de ocho días, entonces, no vamos a discutir eh, a Lovecraft, sino que, como, como ya hicimos, eh, Julián pues, prepara una actividad y eh, a los participantes que se unan, eh, que decidan venir de nuevo, si, si serían bien interesantes y sobre todo útil que me indiquen eh, por medio del WhatsApp quiénes van a venir o quiénes planean venir para saber si eh, preparo la actividad para un público presencial o si viendo que de pronto no tenemos el aforo suficiente para realizar la sesión en, de forma presencial, pues la llevamos a cabo por este link. Pero pues se había propuesto que para, la, para el 13 de octubre tendríamos nuestra segunda sesión presencial. listo Y después de la semana del 13, es decir, de nuevo al 20... Eh, para el 20 de octubre ya retomamos nuestras discusiones de Lovecraft y de ahí vamos a ir de forma continua el 20, el 27, el 3 y el 10 de hoy, noviembre. ¡Pucha! Ya se acabó esto. El club de lectura nos ayuda a medir tiempos. La última discusión del club de lectura sobre Lovecraft va a ser el 10 de noviembre y para el 17 de noviembre vamos a tener la, como la actividad de cierre. Terminamos nuestro club, entonces, en un poco más de un mes, ¿sí? Lo que nos quedan son cinco sesiones. Entonces, hoy discutimos el primer relato de Lovecraft y en las sesiones que, que siguen vamos a eh, leer de a dos relatos, ¿listo? Eh, según el orden del libro. Sobre lo que nos está diciendo Iris, que si existe un libro, mmm, pues los que no lo encontré en PDF, fue <ríe> pues por eso, <ríe> sobre todo. No, la de obra selecta. Sí. Es, es, fue por eso realmente que tuve que hacer como la compilación. ¿no? Para, y sobre todo para respetar el orden en el que iban apareciendo en, en el cómic. Sí. Listo. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de eh, este libro. La sesión, la última sesión presencial. Eh, sería para el 17 de noviembre. Es la idea que nuestro, nuestro cierre, nuestra clausura también se haga de forma presencial. Pero, pues, por supuesto, esto dependerá de, de, de, del aforo que podamos reunir para el 17 de, de noviembre, Sarita. Eh, sobre si me lo prestas, bueno, yo no me enojaría, podríamos mirar cómo, cómo me lo prestas, porque de hecho estoy redescubriendo a Lovecraft, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Para hoy habíamos quedado de leer el primer relato de esta, de esta recopilación de cuentos, que es el horror de Danwich. Eh, teníamos el formato en el libro, teníamos el relato también en el cómic, en pip, claro. <ríe> y también teníamos el audiolibro, que como les decía, fue mi experiencia de reencontrarme con, esto, con este formato y pues fue bastante agradable. Eh, con esto pues eh, Nos introducimos a este mundo Lovecraftiano Que es como nos referimos a, a, a toda la obra De Lovecraft eh, Y No, no he visto la serie Tengo que verla Iris está súper entusiasmada Se nota que está súper eh, Metida en su cuento No, Este es, este es el rollo de ella eh, Lovecraft, me encanta eso eh, <ríe> sí, creo que no eres la única. Aquí tengo también, creo que está conectado por aquí Eider. No sé, no lo veo. Ah, sí, Eider, que también. De hecho, Eider ya terminó la recopilación, ¿no? Me está diciendo que le falta como uno y termina. Entonces, veo que aquí tenemos varios, varios eh, entusiastas de Lovecraft. Y pues bueno, con esto podemos empezar a. a a discutir y empezar a, a, como a introducirnos a este mundo Lovecraftiano y este mundo de horrores cósmicos, que es como lo que caracteriza a este actor, eh, autor. Perdón. Antes de arrancar, eh, justamente fue muy curioso porque mientras yo iba leyendo, escuchando, eh, el primer relato de, de esta recopilación, solamente pude pensar en un video y quiero compartirlo con, uh, compartirlo con ustedes, probablemente a, a algunos de ustedes ya lo conozcan. Es un discurso que da eh, o que dio Carl Sagan a partir de una foto de él, eh, de la Tierra que tomó, creo que es la sonda Voyager, ¿sí? como la foto más lejana que existe de la Tierra. Y él, pues, eh, tuvo un discurso a partir de esta fotografía. Y quiero compartirlo porque me parece que tiene puntos en común con, con lo que encontramos en, en Lovecraft. Entonces voy a compartir mi pantalla Una pestaña Aquí está Eso es aquí Ese es nuestro hogar eso somos nosotros, en él, todos a quienes amamos, todos a quienes conocemos, todos sobre quien alguna vez escucharon, todos los seres humanos que alguna vez existieron, vivieron sus vidas, la suma de nuestra alegría y nuestro sufrimiento, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas confiadas, todos los cazadores y recolectores, todos los héroes y los cobardes, todos los creadores y los destructores de la civilización, todos los reyes y los campesinos, todas las parejas jóvenes enamoradas, todas las madres y los padres, todos los niños, inventores y exploradores esperanzados, todos los maestros de moral, todos los políticos corruptos, todas las superestrellas, todos los líderes supremos, todos los santos y los pecadores de la historia de nuestra especie, vivieron aquí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en una arena cósmica vasta. Piensen en los ríos de sangre derramados por todos esos generales y emperadores para poder convertirse en amos temporales de una fracción de un punto, llenos de gloria y de triunfo. Piensen en esas crueldades interminables, infligidas por los habitantes de un rincón de este píxel en estos habitantes apenas distinguibles en algún otro rincón. ¿Cuán frecuentes eran sus malentendidos? ¿Cuán ansiosos estaban por matarse unos a otros? ¿Cuán fervientes eran sus odios? Nuestros actos de intimidación... ...nuestra autoimportancia imaginada... ...la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo... ...se ven confrontadas por este punto de luz tenue. Nuestro planeta es un punto solitario en la oscuridad vasta y envolvente del cosmos. En nuestra oscuridad en toda esta vastedad no hay indicios de que recibiremos ayuda de otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido que alberga vida hasta ahora. No hay otro lugar, al menos no en el futuro cercano, hacia donde nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí, pero asentarse, aún no. Nos guste o no, por el momento... La Tierra es donde debemos defendernos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia que enseña humildad y forja el carácter. Quizás no haya mayor muestra de la insensatez de la arrogancia humana que esta imagen distante. Para mí, enfatiza nuestra responsabilidad para tratarnos más amablemente unos a otros. Y para preservar y amar el pálido Punto Azul, el único hogar que jamás conocimos. Ahora es, es, es curioso porque pues, la, reflexión, la reflexión de Carl Sagan es, es muy bonita no sobre el mundo y sobre los hermanos y qué tan insignificantes somos como para vivirla peleando. Pero <risa> yo me acordé fue por, por eh, esta expresión que él utiliza, que es como esa mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Y es que justamente eh, lo que vamos a encontrar de aquí en adelante en, en, en Lovecraft es una visión de este tipo, ¿no? Lo pequeño y también insignificante que puede ser el hombre en esa vastedad del universo. Pero eso, pues, bueno, si, si nos encontramos algo de esto en este primer relato, eh, el horror de Dandwich, pero no, no, no, lo importante es que no perdamos de perspectiva, no perdamos de punto eso, ¿no? Como la visión un poco que tenía Lovecraft al, al respecto de la humanidad. Pero ya, bueno, arranquemos con danwich ¿Quién me quiere contar o quién nos quiere contar de qué trata ese primer relato? De pronto para quienes no pudieron leerlo o por alguna razón tuvieron algún inconveniente. ¿Quién nos cuenta sobre eh, el horror de danwich Todos están, desde la semana pasada están todos tímidos, ¿qué pasó? Veníamos bien. <ríe> ¿A qué se debe el retroceso? Adelante, Eider. Bueno, el horror de Dunwich es una historia que habla inicialmente de un personaje de apellido Waitley, más o menos, que dice que es un anciano que es eh, a quien le atribuían hacia pues, eh, temas de brujería y todo el asunto, y ocultismo. Él tenía una hija que era albina, ¿sí? que la describen como muy deforme, poco atractiva, ¿sí? y de un día para otro eh, tienen un hijo. ¿sí? No se explica eh, la parte de paternidad, pero pues tienen un hijo. Eh, se va mostrando que el niño se desarrolla de manera bastante rápida, ¿sí? es, crece, se desarrolla de una manera, pues, inimaginable. <risa> eh, y eh, también nos van contando también que durante su desarrollo, pues, empiezan a hacer modificaciones a la granja donde viven. Como que arreglan una parte Luego la, la, la desocupan Luego vuelven a arreglar otra y así Hasta que el, el abuelo muere Más adelante vemos también que Pues la, la hija del señor también Pues no nos dicen que murió Sino que pues nos dejan sobre la sospecha, claro está Pero pues sí nos dan como visos de que desapareció misteriosamente um luego vemos que eh, este hijo que se me olvida el nombre no, en ese momento también de apellido Watley eh, empieza pues eh, a darle como continuidad al al trabajo de uy, sin comerciales eh, al trabajo de su padre eh, como con la, con el tema de ocultismo eh, le, antes de morir el abuelo le dice que tiene que consultar unos textos, entonces él se enfrasca en la búsqueda de esos textos, porque las copias que él tiene están incompletas. Eh, entre esos libros pues está el Necronomicon, que consulte que hay una, una, una copia en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic. Eh, de ahí se ve involucrado... Eh, el doctor Armitage y otros dos doctores. Entonces, eh, bueno, en un punto pues descubren que lo que está más o menos haciendo, le restringen el acceso al libro, él intenta después robar el libro, lo matan, descubren que no era exactamente humano y eh, lo que estaban haciendo en la granja pues a, sale y empieza como a a consumir animales, consumir gente, a destruir cosas. Y el doctor Armitage, como ya sabía más o menos el, el seguimiento que le había hecho de lo que él estaba haciendo, en compañía de otros dos doctores que se me nombre los nombres, eh, van hasta Dunwich y, y pues lo, con ayuda de un conjuro y unos polvos ahí que tienen, logran, no sé si destruirlo o desterrarlo digamos que eso es uh, a grosso modo el, el contenido el... perfecto, me parece bien el, el personaje, cuando iba a, a intervenir para decir el nombre del personaje, <ríe> lo que hice <hizo> fue salirme <ríe> yo iba a prender el micrófono y me salí pero el personaje principal, digamos, esta criatura es Wilbur, ¿no? Wilbur Whiteley eh, ¿alguien tuvo curiosidad de mirar quién cómo es Wilbur? ¿no? yo sí <ríe> Te los voy a enseñar. Sí, en, este. en el cómic aparece, bueno, okay, en el que... cómic aparece muerto, aparece más o menos la cara y aparece también el, el hermano gemelo okay, el, el, el cómic estoy, aquí estoy como con una, un peso porque no alcancé a leerlo y tengo que verlo, pero bueno Yo, yo no, no, lo, no lo leí, pero sí lo vi. Ok, ok, ok, bueno, para quienes ni el cómic ni la lectura más o menos así es como nos describen a Wilbur Wiley ¿No? Para empezar también porque desde el principio eh, Lovecraft nos dice que parece que tiene, pertenece a, a la raza negra. Y también lo describe con unos rasgos eh, de chivo, ¿no? Eh, ya no sé ustedes, pero esto es, es, es... Desde el principio no pude dejar de separar estas descripciones con un marcado tinte racista. Pero... El asunto es que esto es lo que esa criatura que nos estaba describiendo eh, Eider. Este es Wilbur Wiley y de hecho, según nos dicen, es un, este es como un hermano gemelo, ¿no? De una criatura mayor. Y bueno, listo. Yo creo que, que eh, con esta ya de primera descripción y con este elemento que tenemos acá podemos empezar a, a hablar al respecto, ¿no? Wilbur Wiley, eh, Dunwich, la Universidad de Mescatón, Carcam, hay muchos elementos, la, el viejo Whitley, la Niva, creo que se llama la, la vina, la, la viña, eh, Whitely, que es la la, la Albina, la mamá de Wilbur, que me, como dice Maris, me parece una, una, una observación bastante prudente. Es ella tuvo el bebé, no, no sabemos quién es el papá. O bueno, se puede sospechar como quién es el papá, pero nunca nos aclaran ese, ese, ese misterio. ¿Por dónde arrancamos el análisis? ¿Ustedes por dónde quieren arrancar? ¿Por las bestias? ¿Por lo horroroso? ¿Por lo de terror? ¿Por dónde arrancamos? Porque es que aquí tenemos por dónde arrancar. ¿Quién quiere por todo? <ríe> Listo. ¿Qué les parece si comparamos hagamos así en un, primer, en un momentico, así rápido, ver cómo, cómo construye eh, Lovecraft a su criatura, en comparación, por ejemplo, a cómo lo hizo... Ay, ¿Cómo se llama? Eh, ¡Ay, Dios! Eh, me, está, me está sacando factura el día. Eh, Stoker no, porque el, el terror es, es muy distinto entre cómo hizo, cómo aparecía Drácula, cómo está apareciendo acá en esta primera, en este primer relato Wilbur Wiley y cómo está apareciendo también esta criatura eh, bien extraña que nos, que nos narran acá. Podemos empezar por lo más sencillo, ¿no? Vincular nuestra lectura anterior con esta. ¿Quién se anima? ¿Quién, quién, ¿Quién nos da su opinión sobre cómo se compara? O qué, eh, sí, ¿qué puntos en común o qué puntos de, de divergencia tienen estos dos personajes? O la acción del terror también. ¿no? Porque sí está construido de forma distinta. Necesito tiempo para pensarlo. <risa> Listo, yo mientras tanto voy, a, voy a, arrojando apreciaciones. Pues podríamos pensar primero en... Eh, um, lo, el elemento de lo terrorífico, ¿no? Eh, porque, si bien, de, tanto Drácula como eh, en, en, aquí en este primer relato de Lovecraft, nos está presentando una criatura que se escapa a nuestro entendimiento un poco. Aunque, por supuesto, a Drácula nosotros lo podríamos explicar. De hecho, el autor, la mayor parte del libro, lo que se dedica es a explicar el fenómeno de Drácula. Mientras que acá, eh, Wilbur queda sin una explicación y eso es una de las cosas que también es muy interesante a mi parecer, no sé ustedes qué piensen y es que queda eh, esa atmósfera de lo, de, lo, de lo que no se puede explicar de lo que está más allá del conocimiento del, del, de la humanidad ¿no? ese conocimiento que no debería haber llegado nunca a los humanos esta criatura por ejemplo, también tiene esta, esta eh, se, se distancia mucho de Drácula porque Drácula era un hombre en últimas, ¿no? Es decir, tenía ciertos poderes sobrenaturales, pero se, se podía entender a la, la criatura, ¿no? En cuanto a lo físico. Mientras que Lovecraft, si nos hace un trabajo, de, digamos, él, él, hay una parte que me pareció bien interesante porque parece que él se estuviera de, burlando de sus mecanismos. Él dice como eh, decir que no se puede describir es ser repetitivo. Eh, pero describir, decir que se puede describir tampoco es completamente correcto, ¿no? No es posible eh, describir del todo una criatura como Wilbur Whitley. Y pues yo creo que eh, yo creo que, que esta, esta, esta ilustración yo las estuve buscando, estuve mirando, de hecho hay muchas ilustraciones. Está también pues está bien acompañada por color y demás que también me parece bien interesante, pero esta fue la que más me, me pareció como al lugar. Alguien por allá abrió el micrófono, adelante. Yo, hola. Hola, eh, María. Ahorita cuando hiciste el, la, el comentario de que el tipo escribía que tenía rasgos negros, realmente dices que son rasgos latinos y creo que es en el cómic o no me acuerdo dónde lo leí que decían que el tipo siempre había sido como aristócrata eh, americano y pues los aristócratas americanos, me imagino que era una época donde todavía había pues esto de la de las eh, de los grandes terratenientes no y que tenían pues sus sus empleados sus esclavos entonces yo creo que ahí él refleja eso, porque tú dijiste como, ese me hizo algo como racista, pero me, creo que va como más el clasismo, ¿no? Pues de la época, Se me ocurre así de momento eso, en cuanto al tipo, a Lovecraft. A Lovecraft, sí. Pues, pues bueno, es que es curioso, ¿no? Sí, bueno, nos fuimos por este lado, eh, pero pues, en este momento... Eh, que está saliendo a la luz como, bueno, no, no sé si es cosa de la época o qué, en el que pues todos los, los fantasmas de, de las figuras están saliendo a la luz, pues el fantasma que salió y que tuvieron que aceptar sobre Lovecraft es que era un racista. De hecho, pues uno puede mirar, buscar un poquito y va a encontrarse con este hecho, ¿no? Eh... Mucho, se encuentra mucho género, mucho, digamos, eh, camuflado entre la literatura de Lovecraft, bastante rasgos o, um, xenófobos, ¿no? Eh, por eso yo le decía, hay como un guiño a ver si alguien lo, lo tomaba. <risa> Pero sí, no, es, es, es, es un hecho. No sabemos, de hecho, bueno, en la biografía de Lovecraft o en varias de las biografías, se nos cuenta que él creció, bueno, sin un padre y la mamá, eh, que pues, era más o menos acomodada, pongámoslo en estos términos, le enseñó como que no tenía que mezclarse con gente menos que él, ¿no? de pronto tener una, una visión de mundo eh, por este corte. Lo que explicaría también el por qué él tenía como aversión a, a otros individuos que según su perspectiva y según su visión de mundo, pues no estaban como en su misma categoría, poniéndolo en, en estos términos tan odiosos. Mm, pero sí, sí. Eh, de hecho, bueno, yo, yo recordaba que decían negros, de pronto sí, sí esté equivocado y sean latinos, pero pues no sé, creo que no cambia mucho el contexto, <risa> no, no, no creo que cambie la, la idea final. ¿No? Mm, pero sí, qué buena, qué observadora eres, María. Sobre lo que estábamos diciendo, entonces, por supuesto, por supuesto esta criatura es mucho más inexplicable, nos está hablando sobre algo que, que se escapa a el a lo humano, al entendimiento del ser humano, y sobre todo eh, a lo largo de, digamos, la idea que suele repetirse o que vemos que se está repitiendo en, en este primer relato es mmm, lo que no se puede, eh, digamos, lo que se escapa un poco a, al entendimiento de, del humano, lo que es, sobre todo lo sobrepasa, ¿no? Um, dale Johan. Pues digamos que yo también veo un poco lo que dice Mari con respecto a pues al racismo que tenía él a la hora de escribir. Eh, pues yo no he leído muchísimo de Lovecraft, pero sí hay textos de él que hablan sobre como razas puras y todo esto. Y lo que yo pues in investigando y leyendo averigüé fue que lo que él decía era que las razas no debían combinarse entre sí, que debían existir razas puras. Eh, los arios puros, los negros puros, las personas de raza pura, pura, pura. Creo que, de hecho, en uno de los libros de él, en uno de los relatos de él, él menciona que los nativos americanos reales, los americanos, los latinos, en realidad son los los los indígenas, no no nosotros que somos mestizos. Y se me hace que aquí en el horror de Dunwich el verdadero horror que él presenta, son en realidad los hijos de, de la viña que son la combinación entre un humano con un ser extraterrenal. Entonces, no sé, pero tal vez como una lectura del verdadero horror que ocurrió en Don Witch y que él dice que es inexplicable, en parte puede ser pues eso, eh, la combinación de razas y algo que él veía como abominable, porque no hablaba de pureza en sí, sino de algo impuro e impío. Me gusta esa interpretación que nos está regalando Johan, pero es curioso porque, um, bueno, ahora que lo pienso se puede prestar para varias interpretaciones esto, porque eh, me parece bien, este, eh, digamos, muy interesante el análisis que nos hace Johan, sobre todo porque Lovecraft es, es muy repetitivo respecto a la rama degradada de la familia, eh, ¿no? Eh, como la rama principal. Los que son menos degradados. Entonces, yo en mi primera lectura lo había leído como unos casos de incesto, ¿no? De hecho, eh, utilizan muchas veces eh, eh, palabras que son similares, ¿no? Eh, o digamos que están dentro de esta, de esta familia, ¿no? Como aberraciones y casos de endogamia y todo esto que es un poco lo que nos da a entender. Y de hecho, eh, también queda en la duda, al principio se puede sentir un poco que, que Wilbur es de hecho eh, fruto de la relación incestuosa, incestuosa entre su padre, entre pues la, son, la mamá de, de Wilbur y, y su abuelo. Por supuesto, después se nos aclara esto y nos damos cuenta de que no fue así. No sabemos cómo fue concebido, eso sí no lo sabemos, pero el padre no es su abuelo. Eh... Pero también podríamos ver que de pronto a lo que se refería con esa degradación de las, de las ramas y de las familias principales, bajo la lectura que nos propone Johan, es de la mezcla de, mmm, de estas razas ¿no? con otras razas y por eso estaban degradándose. Si nos remitiéramos al texto, bueno, tendríamos que mirar justamente qué es lo que nos dice el texto. Siempre, yo siempre digo, ¿no? Nos tenemos que remitir al texto, el texto nos da todas las pistas de lectura. Pero me parece una muy buena, muy buena le lectura. Ahora, sobre si eso de la pureza de las razas no es xenófobo, no sé, <risa> ¿no? Eh, eso es para mirar con pinzas y con lupa. Entonces, podríamos mirarlo después eh, para tener esta discusión. Um, <risas> Iris, Iris pone en el, en, el, en el chat, ¿no? Lovecraft era racista. <risas> um, bueno, entonces estábamos hablando de cómo estas criaturas se diferencian mucho a lo que vimos, por ejemplo, en Drácula, y es que tienen siempre un elemento de lo inexplicable, inclusive... Um, si bien Lovecraft también tiene utiliza esta fórmula de, ahora que estamos en el mundo de la ciencia, nos alejamos del de mundo del agüero y el mundo de, por ejemplo, los rituales y todo esto, eh, que también utiliza Bram Stoker, ¿verdad? Bram Stoker también nos dice como, hemos olvidado eh, todo este conocimiento ancestral por, por la persecución de este conocimiento exacto, y por eso estamos como propensos a, a, a estar a, como, bueno, a... a perecer ante una amenaza del pasado. Aquí existe un poco de eso, pero Lovecraft parece que va un poco más allá de eso, ¿no? Porque al menos la amenaza que nos estaba presentando Bram Stoker era una amenaza terrenal, ¿sí? Estaba dentro de esos, como dice el video, entre las esquinas de ese pixel, ¿no? Que es la Tierra. Estaba, Lo podíamos entender, cabía nuestro entendimiento. Pero las criaturas que nos está presentando Lovecraft sencillamente parece que se escapan de ese entendimiento, ¿no? La ambientación también es muy diferente, ¿no? Pues hay que ver que hay un momento dif de, de diferencia, ¿no? Porque eh, Lovecraft escribe estos, estos mitos o este, ¿cómo se llama? El ciclo eh, de Cthulhu, los mitos de Cthulhu son escritos más o menos, déjenme ver, yo que tengo mis apuntes, ya lo saben, hacia el 20... perdón como del 32 al 35, si no estoy mal. Espero que no estarme equivocando. Eh, es, es distinto, ¿no? Y pues Drácula fue escrito como 30 años antes, ¿no? Entonces, pues esa, ese tiempo siempre pues hace la diferencia. Y sobre todo que Bram Stoker era pues inglés y Lovecraft es eh, americano, ¿no? Estadounidense. Entonces, por supuesto, los, los, los paisajes son distintos. Ahora... Sobre lo que está diciendo Mari, yo no sé si fue por efecto de escuchar la, la lectura en vez de leerla, pero sí sentí un poco más la construcción del paisaje, del escenario, ¿no? De hecho, Lovecraft se toma mucho tiempo para construir toda la naturaleza. Y utiliza muchos adjetivos, no sé si dieron cuenta. Muchos, muchos adjetivos para describir cómo es la tierra, para describir cómo es el campo, para describir cómo son las, eh, las montañas... Y es muy sensitivo, ¿no? Él, él recurre a todos los sentidos, él recurre a la mención de todos los sentidos para que el lector se forme este panorama real, como lo que está diciendo Marino, como que se sienta el frío. Y eh, tiene una cuestión especial y es, eh, que bueno, esto también lo vimos un poco en Bram Stoker, que era como uh, eludir a la sinestesis, a la kinestesis del lector, ¿no? Entonces dice como, por el olor lo reconocerás. Eh, el olor era un nauseabundo, y de hecho utiliza imágenes que afectan a todos los sentidos, ¿no? A, a Alberto Breccia. Entonces, si se fijan, eh, él juega con todos los sentidos, ¿no? El olor, eh, el, olor era, era, el olor era inmundo, y lo repite, ¿no? Y utiliza todas estas expresiones que hacen que el lector sienta esa molestia aunque no esté lo oliendo. Eh, los los cho, ¿cómo se llaman los pájaros? Chon, cho cho, cho, cho, no me acuerdo cómo se llaman los pájaros Chon. bueno, este sonido de los pájaros también está jugando con el, con el oído no Las, los pájaros que son como aves, aves de mal agüero que están esperando que una persona se muera para robarle el alma chota cabras, gracias esa, esa, esa. Como, ¿Cuál era la palabra? Los chotacabras, ¿no? Entonces juega con la nariz, juega con el oído, juega con el ojo, ¿no? ¿Cómo es la, la baba o esta sustancia que queda cuando estas criaturas se mueven? ¿No? Es una sustancia viscosa, tiene cierto color, es muy llamativo. También cuando las, la, la, esta criatura se mueve, esta criatura invisible como que se va moviendo, la naturaleza también parece que fuera perdiendo un color. Entonces el mundo se transforma, el mundo es distinto, el mundo... Eh, tiene un color distinto, la, también la sangre de, de Wilbur cuando lo matan, ¿no? Eh, bituminosa, es una palabra que me quedó muchísimo escuchándolo, y es así escribe la sangre, ¿no? Es un color, eh, si no estoy mal, es verde, como amarillento, una cosa así, ¿no? Entonces podemos hacernos una idea como de un color así resaltando muy fuerte. Um, ¿Qué otro me hace falta? Bueno, eh, a lo que voy es que eh, Lovecraft también... Eh, eh, Manipula los sentidos del lector con las formas que utiliza, ¿no? Eh, y él también eh, utiliza un recurso que de pronto no podía utilizar Bram Stoker y es eh, la ciencia a servicio del terror, ¿no? Porque eh, Bram Stoker tomó la, la ciencia en beneficio de sus protagonistas, ¿no? La ciencia como algo bueno, la ciencia como es la esperanza para derrotar el mal pero aquí parece que el conocimiento científico abre las puertas a otros tipos de males que no, de, de, de los cuales no éramos conscientes, ¿no? Conocer más el mundo, darnos cuenta de que estamos en una pequeña mota de polvo, ¿no? En un rayo de... Eh, suspendidos en un rayo de sol, no nos hizo más grandes, al contrario, nos hizo más pequeños. Y los, er los horrores que pueden existir afuera son mayores, ¿Sí? Ya un vampiro no parece tan amenazador al lado de estas criaturas que nos está presentando Lovecraft. ¿O qué piensan ustedes? ¿Todos callados? Porque si se fijan también, la, la aparición del terror en Lovecraft es un poco progresivo, ¿no? Porque él empieza describiéndonos un paisaje que es de hecho atemorizador, ¿no? Empieza con el paisaje. Muy parecido a lo que hizo Bram Stoker. Nos presenta un paisaje agreste, un paisaje distinto. Lo más curioso es que él nunca nos muestra a, a un personaje. No sabemos quién nos está narrando. si ¿Sí ¿Se fijaron que no, no tenemos conocimiento de quién es ese autor o quién es ese narrador? Simplemente nos está diciendo, si usted va por este camino y se desvía un poquito, se va a perder. Y se va a encontrar con algo así, pero nunca sabemos quién nos está contando. ¿No? A diferencia de, de lo que pasaba con con los diarios de, de Bram Stoker. Uh, después de que nos presenta el paisaje, nos presenta el mito, el mito de la zona, que es el brujo, ¿no? Entonces, cambia de lo terrorífico del paisaje a lo terrorífico de la humanidad, ¿no? Lo terrorífico de la humanidad es tocar todas estas fuerzas de lo demoníaco, que es como un poco lo que hacía Drácula, ¿no? Con esto de la escolomancia, ¿no? Entonces, se nos presenta al viejo Whiteley. ¿no? que tiene una hija que es deforme, que es, murió la esposa en unas extrañas circunstancias, que el man está así como loco, y tiene una fama de brujo. ¿no? Entonces va aumentando, hizo una gradación entre el terror del paisaje a el terror de las personas. Y este terror de las personas también está inmerso en, en el terror de lo social, ¿no? Entonces allí se nos describe el paisaje, es una... Es una um, Comarca que está prácticamente eh, desolada, ¿no? Entonces también está jugando un poco con esta idea de los lugares abandonados, porque está abandonado, eh, y después mezcla ambas cosas, ¿no? Pues resulta que aparentemente allí el lugar eh, tiene como eh, unas... unas unos ruidos extraños, unos olores medios extraños, ¿no? También se saben que algunos indígenas como que practicaban una cierta de, una, una suerte de, de, de rituales allí y demás, entonces el terror como que se empieza a mezclar una cosa con la otra, pero todavía no nos hemos salido de lo terrenal, ¿no? De pronto nos estamos metiendo en, un, en, un, en una esfera espiritual, ¿no? Eh, con esto de los, de los rituales satánicos, que de hecho es una de las, de las expresiones que utilizan para describir lo que hacía el viejo eh, Whiteley. Y después de que se nos presentan esto, se nos, nos quedamos en ese plano, ¿no? De lo, de, lo, de lo que es sobrenatural, ¿no? Pero todavía estamos como en lo que podemos entender. Eh, entonces se nos muestra a, a, a, a Wilbur, que no nos, no nos revelan al, sino hasta el final del relato cómo es realmente. Durante todo el relato solamente sabemos que es, es un hombre, sí, con unos rasgos extraños y con unas, des, unas proporciones y un desarrollo avanzado. Cuando él tiene tres años parece un, un adolescente, de, cuando tiene como, no sé, sí, tres años, parece una persona como de 12 o 13 años, y él muere cuando tiene creo que son 11 años, y sin embargo él parece un hombre maduro, ¿no? Y nos están diciendo que él parece que hablara con unos órganos que no son las cuerdas vocales humanas, y aquí entonces ya la cosa empieza a aparecer a, a salirse de, de lo que nosotros entendemos. Pero la cosa se va lejos, y ahí es cuando Lovecraft se va, se vuela la barda cuando eh, nos cuentan sobre qué es lo que él está buscando, y esta información pues la encontramos en ese libro, ajá, esa la, la información la encontramos en este libro, que es un libro ficticio, es un libro que no existe, pero hay quienes piensan que sí, y de hecho han gastado su vida buscándolo, y es el Necronomicon. Ese Necronomicon se supone que es un texto escrito por un árabe que está relatando, pues, las cosas, eh, justamente la experiencia de los primigenios o de los antiguos, ¿no?, Qué son estas criaturas que están dormidas, según nos da a entender la descripción en el Necronomicon. Y existe la llave que va a permitirle la, digamos, la entrada, es bueno, es la llave y es la puerta a, esta, a, a todas estas criaturas. ¿Alguien se acuerda de cuál es esta criatura? ¿Alguien? ¿Qué es? es la puerta, la llave y la entrada? Sí, es Yo. ¿Alguien recuerda el nombre completo? <ríe> Adelante, Johan. Ah, ahí se me fue la mano, pero el nombre de la criatura es Joxotos. Y me gusta mucho la descripción que hace porque dice que es etéreo, incorpóreo, que no tiene sustancia. Y que además de eso habita en donde habitan las esferas, como si fuera una especie de idea o abstracción. Sí, efectivamente. Entonces, a mí me encanta como verificar mis ideas, y lo que hago es buscar. Sí, yo, aunque no parezca también soy muy visual, voy a buscar acá donde está una pestaña. Y estas son interpretaciones de Tot. Este nombre es muy importante por una pequeña razón, y es que um, el nombre que nosotros le damos a todos estos relatos, los mitos de Cthulhu, no se lo asignó Lovecraft. Se lo asignó uno de sus compañeros del círculo Lovecraftiano. No me pregunten quién porque no me acuerdo. Pero este nombre se, lo dio, se le dio fue posteriormente y no se lo dio Lovecraft. Lovecraft se refería a todos estos relatos como la yoxototería. Yoxototería, aquí lo tengo escrito porque pues, aquí es ap aparentemente donde inicia todo. No digo que este sea el primer relato, de hecho, Juxototh aparece antes en otro relato, creo que es en las montañas de la locura, en donde hace el primer, la primera aparición eh, Juxototh. Eh, pero pues no deja de ser interesante justamente que eh, el, el, el, el, la forma en la que Lovecraft se refería a esto no fuera como los mitos de Cthulhu, de hecho, pues posteriormente Cthulhu, eh, Tulu, donde lo mencionan, de Charles Dexter Ward eh, Aiden, no, no entiendo el comentario, adelante por favor ¿No? ¿Qué es el primer relato donde aparece Juxotot? Ah, ok, Charles Dexter Ward, eso, eso, eso Pensé que es, es que creo que también aparece ahí Eh creo, no estoy seguro, es que yo hace muchos años leí mucho Lovecraft y ya no me acuerdo <ríe> ahorita estoy como volviendo a recordar muchas cosas, no no, no me juzguen eh, eso, ese es el primer relato en el que aparece Joxotot, eh, pero pues me pareció bastante interesante que posteriormente se le dio fue como relevancia a Tulu que de hecho aquí aparece mencionada es como Tulu, ¿no? en este primer en este primer relato, eh, cuando pues Lovecraft tenía como otro eje ¿no? la Joxototería. Y pues, eh, queda la pregunta de si el hermano de Wilbur era este Joxotot o alguna otra criatura hija de, de Joxototh. Yo no sé si de pronto ustedes tienen esta parte clara, porque yo no la entendí. ¿Ustedes sí? Al final menciona que él es un hermano gemelo de pero, Wilbur. Sí, pero, pero Wilbur y son gemelos o eh, esa cosa y Wilbur son hijos de Joxotot. Esta cosa y Wilbur, eh, en parte sí, eran hijos de Jogsototh. Ok, como emisarios, ¿sí? Entonces eran la sí. llave de la llave, listo. Sí, porque al, al momento en el final, cuando Armitage dice que los devolvió, dice que ellos volvieron a, a, a ser parte de su origen. De su padre, ajá. De su padre, exacto. Sí, de hecho, ah, bueno, sí, ahora que lo pienso, sí, se aclara esa parte eh, hacia el final, cuando dicen que si hay suerte, Wilbur un día gritará el nombre de su padre, ¿no? Y pues si es hermano gemelo, esta criatura, cuando está desapareciendo, grita Joxotos. Ya me acordé, sí, señor, tiene toda la razón, no, no, no había quedado en cuenta de eso. Entonces, fíjense, ¿no? Juxototh, eh, en este relato, está, bueno, no esta criatura, porque no sabemos si es así, <risa> empezando. Eh, si nos basáramos en las descripciones pues sería muy complicado aparte de que las descripciones me encanta siempre esto de Lovecraft que <ríe> siempre que ven una de estas criaturas como que la gente se desmaya y entra en shock y no pueden describir la criatura y eso suma muchísimo a, a, a, a la mitología de Lovecraft porque pues eh, si no se puede describir de, de, de algo pues siempre va a quedar en, la, en lo indecible en la penumbra ¿no? Y eso suma muchísimo, ¿no? Es que no se puede decirnos, es, es, es, es innombrable, es indescriptible con las palabras de los humanos. Entonces, eso siempre suma, eh, toda esta, esta eh, como esta, um, ¿cómo le digo? Um, epifanía de, de darse cuenta de que lo que no se puede describir causa más temor, ¿no? Eh, y de hecho, pues más o menos por ahí viene como esta máxima de de Lovecraft, del de el terror o lo que más le temen los seres humanos es pues a lo desconocido, ¿no? Y esto parece que toma mucho sentido acá. Pero entonces fíjense cómo la, los, los temores van, gradan, van sí, como apareciendo de una forma gradual, desde el panorama que es agreste a la humanidad hasta el ser humano que rompe las leyes de lo natural hasta estas criaturas que de hecho están fuera del orden natural que el ser humano conoce y que el ser humano entiende. ¿no? y así pues el terror siempre parece que va ganando como una dimensión um, ¿o qué opinan ustedes? <ríe> a mí en lo personal como dijo por ahí Mari me gustó más Lovecraft o me está gustando más Lovecraft de lo que de pronto me llegó a gustar eh, Drácula, ¿no? De pronto esta, esta inclusión de, de estos elementos tiene algo de ciencia, ¿no? Porque tiene un poco de ciencia, pero también, eh, por ejemplo, eso que dice María también es un punto, es, es muy importante ese comentario, y es eh, que Dios no puede ser representado. Y estas criaturas, al, al estar en esta digamos al cumplir esta característica parece que también estuvieran eh, parece que también estuvieran como en ese plano de lo divino no que, que no deja de ser como, como bien interesante esa mención Ahora no me acuerdo qué estaba diciendo, perdí la idea. Ah, bueno, sí, la inclusión de, de estos elementos, que porque lo que Lovecraft hace es como nutrirse de todas las formas de terror que tenía, ¿no? Desde lo, el ritual satánico, el miedo a lo corporal, el daño físico, y le suma esta, esta, esta percepción del nuevo mundo que se está abriendo, ¿no? A, a, o más bien, el, el, la Tierra dejó de ser la Tierra y pasó a ser solamente un planeta, en una vastedad, digamos, inconmensurable y fue darse cuenta de esta, de esta existencia, digamos, pequeña, uh, en comparación. Y es una de las cosas que me pareció bien interesante, um, y es lo, lo repetitivo de, de cuando está el gemelo de, de Wilbur, eh, moviéndose, ¿no?, por, por la comarca, ¿no? Eh, los, los, los humanos se dan cuenta de que son muy pequeños en comparación, ¿no? Eh, dicen como todo el mundo estaba encerrándose tras las puertas y poniéndose rojos aunque eran conscientes de lo inútil que era ¿sí? frente a una criatura que era capaz de doblar los árboles de arrancar las casas de aplastar el, la naturaleza y eso eh, ya es, da, ya es un, un primer darse cuenta de que existe algo y que no podían ver es muy cierto, además de todo era invisible ¿no? imagínense tener eso o sea Aparte de que hace, huele terrible, ¿no? y eh, eh, Lleve y eh, sabemos también que como que producen estertores o, o sonidos muy fuertes, ¿no? Al interior de la montaña. Um, y que parece que está en contra de la humanidad. No porque lea, la humanidad tenga algo, digamos... Eh, más bien, no, no, no como porque la criatura tenga como objetivo acabar con la humanidad, porque no podemos decir que sea eso, sino que sencillamente la naturaleza de este de esta criatura es adversa a la naturaleza del ser humano. si sí, El ser humano es demasiado frágil para estar en presencia de algo como esto. Eh, y por supuesto, no deja de lado eh, que eso es lo que creo que es lo que más me gusta, que es esta, este vínculo de, lo, de, lo, de, lo, de la ciencia, pero le suma la magia. ¿no? y sobre todo esta magia oscura, el necronomicón no es otra cosa que eso, el ritual de cómo verlo, de cómo destruirlo, de cómo convocarlo. Eh, pero bueno, me gustaría que, pues, conocer sus opiniones, porque eh, hoy he estado hablando muchísimo y la verdad me duele la garganta. Entonces sería bueno que alguien eh, pues nos, nos comente ¿no? un poco de, de, de cuál es su percepción respecto a esto, o pueden responder una pregunta... Para mí la pregunta más sencilla que uno puede responder cuando está leyendo algo así es, ¿se asustaron leyéndolo? O al menos algo se movió allá adentro mientras estuvieron leyendo um, el terror de Danwich, el horror de da No sintieron nada. Dice Eider que no sintió realmente nada, pero que sí es bastante intrigante. Yo no lo entendí, <ríe> bueno, sí, el problema con, con Lovecraft es que tiene un estilo eh, con una digamos, podríamos llamarlo como, como muy culto, ¿a qué me refiero cuando digo culto? Eh, utiliza expresiones y, y formas eh, demasiado complejas en algunos casos, sin, sin llegar a ser, digamos, demasiado oscuro. Pero sí, de pronto, eh, encontraremos construcciones un poco extrañas, demasiado literarias, ¿sí? Eh, Pongámoslo en estos términos, ¿no? Que juegan demasiado con, con eh, la estructura de las, de las oraciones, ¿no? Como que mueve un poco esta estructura, utiliza palabras demasiado, digamos, eh, no voy a decir, no, la, la palabra no es rebuscada, sino demasiado ocultas, ¿no? Adjetivos, palabras... Eh, que de pronto no están en el uso eh, diario de nuestras conversaciones y de nuestra comunicación. Eh, pero eso hace parte del estilo, ¿no? Es, es como él se expresa. Uh -huh. eh, Sarita nos dice, hubo partes que no entendí, pero que sí le resultaron muy intrigantes. Sí, porque era un poco complicado. Y sobre todo, como Lovecraft se empeña bastante en, en, en detallar, <ríe> sí, sí, la, la, la plasticidad del lenguaje es la expresión que usó eh, Lovecraft. se empeña en, en describir todo como de una forma pormenorizada, ¿no? Como que va al detalle con sus descripciones. Eh, y por eso eh, hay momentos en los que si de pronto uno se pierde una oración pequeñita, se pierde el paisaje completo. Cuando él está haciendo la descripción de cómo llegar a, a Danwich, ¿no?, Hace la descripción del puente, de los barrancos, de los caminos, eh, ¿sí? Y si llega uno un momentico en el que no presto cinco segundos de atención, no dice, qué pasó, ¿cómo así? Y, y, y sí, las descripciones son tanto complejas como una, círculos en, la, en, la, en las montañas, eh, montañas abovedadas, un, un montón de cosas así que pueden hacer difícil la comprensión y como ingresar a lo que está ocurriendo, ¿sí? Eh, entonces entiendo, la, el, la digamos, esta eh, dificultad tanto de Mari como de Sarita para poder, eh, como, comprender el texto de, de, del todo. Eh, y eso, de todas maneras, pues tiene como un una, uh, objetivo secundario, pues, generar la intriga que ustedes mismos están mencionando. Um, pero, pero bueno, listo. Eder ya me comenta, no, no sintió así como realmente. Miedo, sino más bien lo que, le, lo que le generó fue una intriga. ¿Qué elemento fue el que le generó intriga? Sería, sería como chévere que nos, nos cuente ahí como, bueno, la intriga sobre qué. Eh, ¿Cuál es el elemento in, eh, intrigante? Mari nos dice que no lo entendió, pero pues de lo que, de lo que pudiste ver, ¿algo te llamó la atención? ¿Qué, qué te atrapó o, o no, te, no te atrapó para nada eh, Lovecraft? ¿Yo qué puedo decir? A mí sí me genera cierto miedo, pero es porque está ligado directamente a mis miedos personales. Eh, ok, eso te atrapó, eso, sí, sí. Eh, señora, adelante, Ider. Digamos, algo que me gusta de la literatura de Lovecraft es también lo que hablaba verítica, de que le va soltando unos detalles. Entonces uno empieza a como a atar caos, poquito a poco, ¿sí? Es como si fuera un trabajo de como investigación, de deducción. Y uno, ¡ah, con razón tal cosa! ¡Ah, con razón esto! Y digamos que eso es lo que también dice que si uno se pierde un, o no entiende bien un detallito, se pierde. Porque, digamos, los diferentes elementos tienen un, una función. Y pues eso lo hace interesante lo hace intrigante. Digamos que con el tema de... De Wilbur, eh, él decía claramente que, pues, no, no era, era, muy difícil explicar algo con esas formas. Él hace un, eh, un uso de comparativos, ¿no? Que sus piernas asemejaban a los prehistóricos de la antigüedad, no sé qué, ¿sí? Algo que también se veía un poquito en Drácula. Sí, que cuando había algo cositas que no entendían, utilizaban era comparativo, siempre intentaban comparar porque no era era muy difícil dar una descripción exacta cuando no conocían de eso, entonces el, la construcción se hace a partir de comparaciones. Y, y pues nada, más o menos hasta ahí. No, listo, perfecto, perfecto. De hecho me parece una apreciación muy inteligente respecto a eso. Cómo tiene que hacer cercano lo que es sencillamente está distanciado por un abismo. ¿no? Eh, me gusta el ejemplo que pone Eider sobre, sobre cómo describen a Wilbur, ¿no? Él dice como aquello en lo que en un humano sería el pecho, en un humano serían las patas o las piernas, ¿no? Lo ponen esos términos. Para que usted me entienda, voy a hablar a partir de su cuerpo y lo voy a transformar, ¿no? Eh, las piernas eran velludas. Entonces, en un momento, ¿no? Como llenas de pelo. Uno se imagina un sátiro. O eso fue lo que yo me imaginé. Espero no haber sido el único. Pero después dice como y aquello que deberían ser las patas asemejaban a, a, los, a las criaturas, a los saurios, creo que es que utiliza por ahí, ¿sí? Hace referencia a, como a, a, a, a estas bestias jurásicas, eh, pero no terminan ni en garras ni en pezuñas, ¿no? Entonces uno dice como, es una pata, pero no es una pata, ¿no? O sea, como, sí y allí donde habían existen unos tentáculos y se ven unos ojos, y lo que tiene lo que debería ser un rabo parecía ser un tentáculo que termina en una boca, eh, y en el pecho tenía la piel como un cocodrilo, un cocodrilo, y la espalda tenía la piel de un color verde amarillento muy vivo, ¿no? Entonces, él, lo como bien indica Eider, lo que tiene que hacer es buscar todos los elementos que nosotros conocemos para describir esa criatura que no conocemos. Sí, esa es la estrategia que utiliza Lovecraft, bueno, al menos en, en algunos casos. Porque en otros casos, bueno, es que es curioso, Bueno, esto es como un spoiler, porque Lovecraft siempre dice como que eh, el lápiz humano y las palabras humanas no pueden describir y procede a describirlo. <risa> siempre va a ser eso, ¿no? Un poco, pero siempre va a dejar como en la ambigüedad esa descripción, ¿no? ¿Por qué? Por eso que está diciendo Aider. Tiene que valerse los elementos que nosotros conocemos para describir eso que nos es completamente desconocido. Les estaba comentando, muchas gracias Eider porque me pareció muy al lugar la, la observación, les estaba comentando que a mí sí me causó cierto repeluz, vamos a ponerlo en esos términos, eh, la lectura de de, de, de hecho por eso es que me gusta leer mucho a Lovecraft, bueno cuando lo hacía, era, era esta, esta cercanía, a, a, a mis miedos personales Y cómo yo, cómo yo me enfrento a esos miedos personales uh -huh, Sí señor eh, No sé, ¿ustedes conocen La tripofobia? ¿Alguien? Espero que sí Es, es como más común de lo que pensé Ajá, ya listo ya, ya reaccionaron los tripofóbicos <risa> eh, existe un poco de eso, ¿no? Este, este elemento de tiene muchos ojos y tiene una boca y, ¿qué más dice? Tiene, eh, pues, los tentáculos que menciona, las escamas, de pronto tiene un poco esto. Uh, sí. <ríe> ah, bueno, no, no, no soy el único con esa cosa, con esa cosa, digo yo. Entonces, eh, uh, el el, en mi, en mi, en mi eh, experiencia personal de lectura, eh, tener que entrar a un libro como estos, pues de alguna forma me obliga, en un ambiente seguro, ¿sí? En, en, en algo que yo sé que no me va a causar daño, en un, en un ambiente controlado, me permite ingresar a mi miedo y verlo, ¿sí? Porque no me está generando, ya no estoy viendo un... un, un yo no estoy viendo la criatura en sí, pero sí me lo estoy imaginando y dentro de mi cabeza yo puedo hacer controlable esa situación. Entonces, fíjense cómo estas, esta, esta, esta cuestión nos permite también, y los relatos de terror tienen también un poco esto, ¿no? Ver el miedo de frente y enfrentarlo, llegar al final del relato. Eh, también nos, nos permite identificarnos pues, con con nuestra idea de héroe. Eh, me, me, me pareció bien interesante que Eider se haya acordado más del nombre del doctor que se enfrentó a el gemelo de Wilbur, que de hecho eh, no se acordara del nombre de, de Wilbur que se repitió más veces que el nombre del, del doctor. ¿no? Probablemente esto es el, la atención que Eider le prestó a, ese, a este personaje. De hecho, para empezar, es un bibliotecario. Empezando por ahí, ¿no? Entonces, de pronto existe una correspondencia entre ese personaje y la idea que tiene Eider de sí mismo. Esa es otra de las cosas que también podríamos empezar a mirar cuando estamos leyendo. Y es como, con esos personajes que están ahí, cómo nosotros nos estamos identificando, o si existe algún tipo de identificación, cómo nosotros estamos ingresando a la, a la lectura y, y qué interpretación podemos darle... Eh, a, a esa lectura a partir de nuestra experiencia por aquí Eider puso algo que no alcancé a leer que dice mm, la mayoría de personajes son personas del común sí sí ¿no? Eh, pues la mayoría de la acción siempre se desarrolla es en en Dandwich, eh, mientras que pues los los hallazgos importantes los hacen en, en la en la universidad de Miskatonic, ¿no? ¿no? Mm, y pues lo llevan a cabo pues los eruditos, eso también, me, si lo ponen a pensar también está en la, la puesta en contraposición de quienes manejan la información, las personas educadas um, de un lado o las personas malvadas, <risa> bueno, podemos ponerlo en esta forma como muy maniqueísta, pero pues no sé, simplemente estoy arriesgando una teoría, una, sí, una, no, una teoría no es, una hipótesis, eh porque ¿quiénes, ¿quiénes podían leer ese, esos textos antiguos que estaban en la casa de los Wiley? Eh, ellos, ¿no? que de hecho nos decían eran personas más bien ignorantes, y eh, ¿quiénes pudieron descifrar eso posteriormente? La, los eruditos. ¿no? Entonces es ver también esa contraposición de quién tiene el acceso al, al conocimiento. Bien interesante. Otra de las cosas que estaba pensando acá mientras, mientras hablaba, a ver, vamos a ver qué nos dice Aider. Nos dice, la información juega un papel importante. Lo que mencionaba de los detalles que van soltando, que se conectan. Efectivamente. De hecho, eh, un, una parte de, de la forma en la que eh, Lovecraft cuenta las cosas tiene un poco de esta novela policiaca. La novela policiaca, pues, usualmente, o la novela negra, lo que tiene es un elemento de intriga. Y a lo largo del. De de la narración, pues todo, van apareciendo todos los elementos que permiten reconstruir la, pues, el misterio, resolver el misterio. Sin embargo, los elementos aparentemente siempre están aislados, no, siempre están como aislados, o parecen no estar vinculados, o no tener relevancia, y cuando uno llega al final, uno como que puede construir o reconstruir el hilo conductor que une todas las partes. Um, así como de forma escueta, es como funciona la novela negra. Esto también tiene un poco... <coughs> perdón... Tiene un poco de esto, ¿no? Desde que inicia, cuando están diciendo, y a lo lejos se ve una, una piedra, una, ¿cómo es? Una, como una especie de mesa de piedra sobre una montaña, ¿no? Empieza a arrojar todos estos elementos, que cuando uno llega al final, es cuando uno dice, ¡ah, claro! Todo se conecta. Eso. Exactamente. Como que no quedan esos cabos sueltos, ¿Sí? ¿Sí? Al final todos los elementos que parecían como, bueno, ¿por qué me están diciendo esto? Como que se conectan y todo pues tiene una unidad. ¿sí? eso Es por eso que a veces es tan complicado eh, ingresar del todo a la obra de Lovecraft. Porque él es experto, digo él como en forma infinitiva, como si no estuviera muerto. Eh, más bien su literatura es, es muy buena en este sentido de ir votando cosas que uno dice, bueno, ok. Y si uno se las pierde, cuando llega al final uno dice... No entiendo de qué me está hablando. ¿Por qué? Porque de pronto antes perdimos un elemento importante. Ah, a ver, vamos a ver qué nos dice por aquí. Johan dice, lo que me parece interesante es que eh, Tulu, vamos a dejarlo así, vamos a quitarle la T, <ríe> la C, solo es mencionado como un elemento secundario. Sí, <ríe> es que eso, a eso iba yo hace un buen rato cuando les estaba mencionando eh, la yoxototería. Sí, Love, eh, Cthulhu gana relevancias de forma posterior, pero para, para Lovecraft era como, sí. No, y de hecho no lo mencionan ni siquiera como Cthulhu. Le dicen Tulu. Y mencionan, creo que esa um, Asatoth. Eh, bueno, está Yoxototh, eh, está Tulu, eh, y creo que también mencionan esa Asatoth. Asatot, Asatot, bueno, los nombres no, todavía no me los aprendo. Pero sí, apareces como entre ellos está Tulu, y ya, es como ahí. Ajá, Nikshigu, eh, algo así, sí, una cosa así, ¿no? Subnigura, ese, Shubnigura, ese, por ejemplo. ¿No? Los mencionan así, pero el que, el que está al centro de esto de esto es Joxotos es ¿no? Entonces, la, la propuesta, me imagino que el cómic tiene una propuesta de lectura, eh, en el que se van introduciendo los elementos para llegar finalmente a Cthulhu. Y pues estos elementos los vamos a ver también des, ir también descubriendo um, en, la, en, en, en los relatos en sí mismos. Ahora que mientras estábamos hablando de todo esto, ¿ustedes qué opinan? Se me ocurrió una pregunta, les voy a realizar a ver ustedes. ¿Qué dicen? Si Wilbur y esa cosa son gemelos, los dos nacieron de la chica albina ¿qué dicen ustedes? ¿habían pensado eso? yo solamente pensé en eso hasta ahorita que estábamos hablando de, bueno, pero si sí, Wilbur y esa cosa, vamos a ponerlo en esos, en esos términos, esa cosa eh, son gemelos estarían indicando que pues tienen la misma madre, es decir, esa cosa gigante que era invisible y que era superior a a Wilbur es su gemelo, entonces quiere decir que los dos nacieron de, de la chica Alvinas es que no me acuerdo la, la viña, la viña. Eh, ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo hizo para parir ambos? Bueno, esa es una pregunta que sería interesante que, que, que piensen. Y otra pregunta es: ¿de dónde sacaban las monedas de oro los Wiley? No, porque pues parece que nos parece que nos. Ah, bueno, Johan, ¿quieres contarnos tu, tu, tu idea? No, pues es que en realidad no, no da muchos detalles porque digamos que Wilbur es como el único niño que, pues es que no sabemos si en realidad el monstruo salió con ellos o salía con ellos por las noches que era invisible los vecinos solo veían salir a la viña con Wilbur por las noches y los veían a ellos como en las colinas haciendo los rituales, pero no sabían si en realidad salían los tres juntos o no. Ok, entonces, entonces lo que nos dice sí, Johan... No, sé. <risa> no pero, pero, pero, pero sí es una pregunta interesante. Sobre todo porque hay, hay, hay frases que nos hablan al respecto, ¿no? Hay una que nos dice... El abuelo de Wilbur y es: si tú creces rápido, eso crece más rápido que tú. Y lo pone inclusive en esos términos, ¿no? Eso. Entonces, sí, y es esa, esa observación que nos hace también Johan, ¿no? Como, bueno, en las noches cuando salían la viña y Wilbur, ¿quién nos, nos dice que también estaba esa otra criatura? O siempre estuvo en el cobertizo, bueno, perdón, en la, no sé, como en el segundo piso de la casa no, eh, eh, existen estas, todas estas cosas que quedan sin responder pero bueno eh, esa es una buena pregunta, Vean, fíjense cosas que nos van apareciendo y la, la, el otro elemento que también me parece interesante no es tanto de dónde sacan el dinero sino o las monedas de oro que las definen como antiquísimas no muy viejas es bueno, sí, me, me gustaría como que antes de decir yo qué pienso como, qué piensan ustedes como de dónde salían esas monedas de oro porque esa parte también queda como parece que no la explican, pero no nos dan del todo una respuesta concreta. ¿Ustedes qué opinan? ¿De dónde sacaban las monedas de oro Wilbur y su abuelo? Yo tengo una idea. Pareciera ser que estas criaturas, pues, se las entregaban, ¿no? De hecho, um, en el diario de Wilbur nos, nos enteran un poco de estos, no sé, no, no sé cómo llamarlos, ¿sí? experiencias extrasensoriales, viajes astrales, mmm, viajes de ácidos, no sé, rituales, eh, desdoblamientos, ¿no? Porque. Wilbur nos dice como que estuvo hablando con, con, con unas criaturas que le están diciendo que tiene que recordar una figura y tiene que recordar eh, unas palabras y que tiene que recordar ciertas figuras para hacer un ciertos conjuros y demás. No parece que está en contacto con otras criaturas que pertenecen a este mismo plano de Juxotot y de Wilbur y su gemelo. Pareciera que para estas criaturas el dinero no es nada. Y pues, mientras puedan seguir alimentando a los emisarios de Yoxotot pues, pueden darle esas monedas. ¿O ustedes qué creen? Eso fue más o menos como yo lo pensé, pero no sé. Ahí no sé, ahí les dejo. Pero bueno, ¿qué podemos entonces sacar en limpio de este primer relato? Eh, vemos entonces que Lovecraft tenía una preocupación, es por aquello que es lo inconmensurable, lo que es superior a la humanidad y para él lo que es superior a la humanidad es lo que es externo a este mundo, ¿no? Mm, y no importa si lo externo a este mundo eh, eh, se puede explicar por la ciencia o se puede explicar por, por la superstición. Para él, digamos, eh, la explicación es secundaria. Lo que importa sobre todo es los efectos que puede tener eso sobre la humanidad. Eh, y está mostrando sobre todo a una humanidad que es más bien frágil respecto a estas fuerzas que son externas, ¿no? Para mí, digamos, una frase que me marcó muchísimo es cómo se escondían eh, en sus casas y ponían, la frase que les comentaba ahorita, y ponían las trancas a pesar de que eran conscientes de que nada podían hacer, ¿no? Porque eso también es un poco como muy personal, les cuento. Eh, mi casa es mi refugio y estoy en mi casa y me siento seguro. Y es como, en mi casa no me va a pasar nada, ¿no? Uno piensa, o eso pienso. Y esta, esta, esta declaración que hace como, no existe un lugar seguro, no hay forma para, para escapar de estas criaturas, pues también deja como una, una marca allí como palpitante en, en mi lectura. Entonces, por eso Lovecraft tiene como esta posibilidad de... de, de de atraparme, ¿no? Porque lo que hace justamente es mmm, cautiva mi imaginación al tiempo que está jugando con mis temores más profundos. Entonces, eh, estamos viendo todos estos elementos allí participando. Ahora, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué podemos encontrar en las siguientes lecturas? Pues esa es la idea. Eh, ir descubriendo cómo, cómo esta primera aparición de esta primera, de estas primeras criaturas en plural, ¿no? Porque está Yoxotos y están... Eh, Wiley y su... perdón, Wilbur y su y su gemelo. Eh, cómo estas criaturas pues, van a empezar a conectarse con todo lo que vamos a ver a continuación eh, de las lecturas. Sobre los, sobre los formatos, yo creo que podemos hablar dentro de 15 días, ¿no? Cómo ver cómo, es, cómo, cómo, cómo se relaciona o cuál es la diferencia entre leer el cómic, entre leer el, el libro, aunque pues esto ya lo hicimos con, con Drácula, pero es que aquí la experiencia es distinta. Y eh, leer el cómic, ¿no? Eh, del señor, por aquí me dijeron el nombre, ya no lo recuerdo, estoy muy oh, olvidado con los nombres últimamente. Mm, no recuerdo. Sí, el nuestro autor <ríe> del, del cómic. Um, podríamos también revisar esa, esa, esa experiencia distinta de la lectura de cada uno de estos formatos. Eh, y, por supuesto, pues ver por qué este, este ciclo al final terminó llamándose los mitos de Cthulhu, ¿no? Puscalia, gracias, profe, gracias, salvándome siempre con estos. El guión es de Puscalia y el dibujo es de Alberto Brescia. Según vi alguna, según vi por ahí en una reseña, es como un, un trabajo también como eh, emblema de, de la narración gráfica. Entonces, échenle un ojo, de verdad. O sea, no se imaginan, estuve yo esperando mucho tiempo para empezar a leer el cómic de los mitos de Cthulhu y llega el momento y no alcancé. Ah, el profe siempre tiene como la, la, la, la, la, la frase correcta, no es un punto de quiebre en, en los cómics y en la estética de Breccia. Entonces, ahí está. O sea, si no si no me creen a mí, créanle al profe. Ustedes saben que el profe Leonardo es aquí nuestro faro para todo este tema de, de la narración gráfica. Entonces, échenle un ojito. Yo prometo hacerlo. Eh, eh, para este último trabajo, dije, voy a leer el trabajo. O sea, lo voy a leer, lo voy a escuchar y lo voy a ver para que no me agarren. Ahí sí que como dice la expresión con los pantalones abajo. Y lo estoy haciendo, pero me falta el cómic. No, lo voy a hacer. Entonces, nada, esta, esta noche estuvieron bastante tímidos. No sé a qué se deba esa timidez. Eh, ahí el profe nos está dando eh, pistas, ¿no? El, el cómic no... No, no, se, no nos va a facilitar la lectura Va a ser igual de complejo que el texto Entonces, para que se hagan una idea De, de qué es lo que se van a encontrar Me gusta eso mm, Como les está diciendo pues no, no sé qué está pasando Si son los textos o qué está pasando Que desde la semana pasada Están como, como tímidos ¿no? Con Coraline hablamos mucho Con Drácula al principio también Pero venimos en, en declive Con las participaciones eh, nada, entonces sería interesante como que reactivemos un poco esta parte Porque yo termino con mi garganta seca <ríe> Y hoy estuve todo el día aquí frente al computador hablándole Entonces me ayudarían muchísimo si ustedes también participan ¿Listo? Entonces eh, Para que vean que no estoy mintiendo Que no es exageración eh, Entonces para dentro de ocho días la idea es vernos de forma presencial aquí en la sede principal a la misma hora que lo hicimos hace bueno en septiembre es decir eh, tener nuestro encuentro de seis a siete más o menos eh, si no si vemos que de pronto no haya foro eh, yo encantado Iris perfecto eh, que estaba diciendo. Ah, bueno, si vemos que de pronto no tenemos el aforo suficiente para encontrarnos aquí de forma presencial, pues nos reunimos de nuevo aquí por la sala virtual. Ustedes saben que yo, yo, yo preparo eh, una cosa y, te preparo, y preparo también la otra. Solamente que pues no tendría nada que ver con Lovecraft. Podríamos tratar el tema del, del terror o algo, podríamos hacerlo. O podríamos seguir la sugerencia de Doris y ver un episodio de pronto de, de, de la serie de, de Lovecraft podríamos también tener esta opción para dentro de ocho días. La idea es que estudiantes y, y profes, pues, que tengan un espacio distinto, ¿no? Y no tengan que también llenarse con lecturas, sino que puedan, eh, durante una hora, una horita y media, pues, separarse del contexto académico aquí en el club de lectura, del todo. Y volvemos con Lovecraft eh, dentro de 15 días, para el 20 de octubre. Entonces, vamos a leer los eh, relatos 2 y 3, que son exactamente, ya les digo, Uh, permíteme un segundo porque ahora pues no tenía aquí abierto el drive me toca abrirlo rápidamente los relatos 2 y 3 según la recopilación son ¿alguien los tiene a la mano? porque yo no a ver ¿alguien ha escrito? no uh... <risa> no hay que dejar de lado el tinto, bueno entonces aquí los espero eh, ahora no encuentro la carpeta, ya aquí está. Eh, nuestra segunda, nuestros relatos entonces para el 20 son, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, eh, la llamada de Cthulhu justamente y el ceremonial, son los textos que vamos a, a leer para la próxima. Ah, sí, lo que dices ahorita también y es que nos pases la, lo de la serie por, por el grupo de WhatsApp. Capit eh, Cuentos 2 y 3. La llamada de Cthulhu y el ceremonial serían los textos que quedan para que los leamos eh, de aquí al próximo 20 de octubre. ¿Listo? Eh, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por, por ser, ser tan, tan buenos discutiendo por sus puntos de vista tan contundentes. Ah, bueno, eh, sigan el consejo del profe <ríe> de, de, de cómo leerlo. Léalos de corrido. Listo, los leemos de corrido. Eh, nos vemos dentro de ocho días, sea presencial o sea virtual. Aquí nos vamos a ver. Eh, descansen, lean mucho, disfruten todo. Sigan los, profesos, los, los consejos del profe Leonardo. Eh, investiguen, nútrense mucho y nos vemos dentro de ocho días, ¿vale? Entonces, tengan feliz noche y hasta luego.